Ok, estoy aquí parada, me están viendo todos. Ay, seguro se me salió una chicha el cuello, seguramente lo tengo torcido y está a luz. Coño, se me va la papada. Uf. Hola, soy Olga Semoret y sí, he decidido meterme a alcohólica. Porque en la escala de prejuicios, los alcohólicos parecen tener un rango un poco más respetados que los gorditos. Si sí, al alcohólico lo vemos y le decimos, ay pobre hombre, ese hombre está sufriendo, lo dejó la mujer, los tíos, seguro está en la rueda. En cambio, cuando vemos a un gordo, como yo... Lo que piensa este gordo, lo que es es un flojo, este gordo no se levanta a las 5 de la mañana a correr por ahí a, a perder todos esos kilos y toda esa grasa, sino que está como un cochino todo el día viendo Netflix Miren, Ay, yo les voy a confesar algo Estando por aquí yo estoy haciendo un esfuerzo Porque yo estoy tratando de verme como ustedes me ven Es decir, esta cámara ahorita que me está filmando, no me está filmando las chichas solo me está firmando de aquí para arriba y es que todas mis fotos realmente han sido en los últimos años de aquí para arriba y también me he puesto a pensar que tanta cosa con la productividad y mujer cronopio y toda la cosa y resulta que tengo que sacar 500 selfies en promedio para que este pedazo de papada no se me vea cada vez que hago una toma de perfil sufro, sufro horror yo tengo que confesar algo más y es que lo que en realidad yo quiero es la capa D Harry Potter. Porque ustedes se imaginan yo siendo libre para entrar a un McDonald's con mi capa de invisibilidad y sacando así mi manito para pedirme hamburguesa. Yo me llevo mi hamburguesa y yo me voy. Hasta puedo pedir un Sunday. Puedo comer Sunday con papitas. Sí, el Sunday se come con papitas. Créamelo. Porque la verdad es que nosotros también tenemos una maldición. Los gorditos por lo general son bonitos. Y. Durante su vida, después de todos los golpes que recibimos, tenemos que hacernos simpáticos. Porque imagínense un gordo feo y antipático, es como mucho, es como demasiado. Entonces yo quisiera hacer una cabeza simpática flotando. Esa es mi meta en la vida. En fin, espero que esta botella sea el primer paso para entrar en la élite de los prejuicios. Para entrar a la élite de los alcohólicos. Ahora cuando me vean en el piso, borracha, bañada en mi propio vómito, no van a pensar. Marica, pero si está gorda, que le hizo Canadá, pero si ya no era así. Y van a pensar, esa persona está sufriendo, esa persona está peleando contra el demonio del robo. Quizás pueda volver a fumar y nadie me va a juzgar. Además la verdad que hoy que, que la comida en, en la cosa de Alcohólicos Anónimos es burda buena. Así que, salud. Imaginen este diálogo, Albert Einstein nos dice, triste época la nuestra, es más fácil desintegrar un átomo que un prejuicio. Le responde, Simone de Beauvoir, es absolutamente imposible encarar problema humano alguno con mente carente de prejuicios. Nuestro amigo Edward Bloom de Big Fish dice, esa noche descubrí que muchas cosas consideradas maléficas o malvadas son simplemente solitarias y carentes de exquisitez social. Luego nuestro amigo Robertson Davis nos dice, el ojo ve solo aquello que la mente está preparada para comprender. Bienvenido de nuevo a Mujer Cronopio. Hoy vamos a estar hablando de discriminación, de prejuicios, de estereotipos, del Beauty Bias. Así que quédate conmigo para explorar este tema y si te gusta mi contenido, al final considera suscribirte a este canal. Yo les voy a confesar algo, Yo les voy a confesar algo antes de comenzar. Hoy me siento con el beauty en el piso. Estoy discriminándome a mí misma porque siento que este pelo no tiene acomodo ni yo tengo acomodo. Pero bueno, vamos a comenzar. ¿Cómo sale? En videos anteriores hemos hablado sobre discriminación y sobre nuestra imagen corporal y ciertas distorsiones asociadas a esta imagen corporal en el video de hoy quiero combinar un poco estos dos temas y hablar de los prejuicios y en especial del el beauty bias supuestamente es una preferencia que tenemos por las personas que consideramos bellas supuestamente en estas personas confiamos más y supuestamente a estas personas les va un poco mejor en el bueno en todos los ámbitos en realidad así que cómo vamos a empezar a hablar de este tema pues bien lo primero, como es un tema bien complejo, vamos a tratar de desmontar una tríada que es el estereotipo, el prejuicio y la discriminación. Si estás aquí, te puedes estar preguntando ¿Qué demonios tiene que ver esto con un canal de productividad, multipotencial y salud mental? Pues depende de cómo lo veas todo y nada. Lo cierto es que esta imagen que nosotros proyectamos de nosotros mismos parece que tiene un efecto en el éxito laboral y personal que tenemos especialmente como multipotenciales pero creo que esto puede afectar a cualquiera se trata de que esta imagen que le damos al mundo y cómo el mundo responde a esta imagen hablando solo ahora de la parte física aunque recuerden que los prejuicios pueden estar desde la manera en que hablas como te mueve todos estos aspectos que digamos constituyen la primera impresión entonces eso, esa interacción nos genera ansiedad si, ¿sí? nuestra especialidad como multipotenciales entonces este ser lo que no somos por proyectar algo más aceptado nos aleja de nuestra verdad una de las frases que compartí en mis redes sociales esta semana es una de Platón que dice que la belleza es el esplendor de la verdad. Yo lo quise interpretar como que mientras más nos acerquemos a lo que somos realmente, mientras más vivamos nuestra verdad, más bellos vamos a ser, bueno, vamos a ser percibidos como algo más bello. Porque creo que si sí hay una proyección de... Esto que tú eres hacia afuera y no necesariamente tiene que ver con el maquillaje que, que tengas o si te pones un collar rojo o si la camisa está arrugada. Vamos a comenzar con algunos conceptos. Estereotipo. El estereotipo es la idea o la imagen que un grupo o una sociedad acepta comúnmente y esa imagen es inmutable por ejemplo podemos tener el estereotipo de una persona latina el estereotipo de una persona blanca el estereotipo de un estadounidense el estereotipo de un cristiano o el estereotipo de un protestante o el estereotipo de un musulmán prejuicio el prejuicio es una opinión generalmente negativa que tenemos de algo sin conocerlo verdaderamente. Por ejemplo, podemos tener prejuicios hacia las personas de cierta raza, a las personas de cierto color. Vamos a decir, este prejuicio por lo menos de que los indios siempre tienen que hablar mal inglés o que los latinos son flojos, que son ladrones, etcétera, etcétera. Y por último, discriminar. Discriminar es darle un trato malo o desigual a una persona solo por pertenecer a cierta raza, religión, tener cierta orientación sexual, etc. ¿Qué sucede en nuestra mente con el juicio, el prejuicio y la discriminación? Voy a utilizar ciertos conceptos de Kant muy grosso modo para explicar un poco cómo Sucede esto, en mi opinión. Bien, ¿qué sucede? Nosotros, como seres humanos, organizamos el mundo que nos rodea con ciertas estructuras mentales que vamos a llamar por el momento conceptos. Entonces tenemos el concepto de una mesa, de una silla, de una persona, etcétera, etcétera. cuando esos conceptos pueden ser unidos y podemos hacer síntesis de ciertas cosas y conectarlos, digamos, conectar los puntos. Y a través de eso representar la realidad, nace el juicio. Si pensamos entonces juicio, tenemos el prejuicio. ¿Qué sucede con el prejuicio? El prejuicio es algo que hacemos con antelación a ese juicio. El juicio, para Kant, y creo que es correcto, Requiere de conocimiento. El juicio está basado en un conocimiento de la cosa. El prejuicio es algo que viene antes y por lo tanto tiende a engañarnos porque no conocemos la cosa. Es decir, este prejuicio tiende a alejarnos de la realidad que queremos conocer y sobre la cual podemos juzgar o un juicio. Qué quiero decirles con todo esto pues quiero decirles que el juicio y el prejuicio son parte integral de lo que somos y más aún es la parte que nos permite actuar en el mundo estaba discutiendo en estos días precisamente con un compañero de trabajo qué tan bueno es asumir o no cosas durante un proyecto y llegamos a la conclusión de que asumir cosas asumir ciertas ideas o ciertos hechos es lo, que nos permite, es lo que nos permite avanzar cuando tenemos ciertas incertidumbres. Si no, simplemente nos quedamos parados y las cosas no avanzan. Pasa lo mismo con lo que somos nosotros. Imagínense que cada vez que nosotros tuviéramos una nueva situación, nos encontráramos con una nueva variante, tuviésemos que completar todo un proceso de análisis. Simplemente nos pasaría parálisis por análisis, es decir no podríamos actuar en este mundo si no tuviéramos ciertas preconcepciones de las cosas por ejemplo, imagínense que estamos hablando de animales, bueno yo sé que este animal no me va a comer porque no es carnívoro, yo sé que este sí me puede comer, tengo que correr, etcétera, etcétera o sea, vamos a tratar siempre de buscar estos comportamientos y anclarnos a nuestra naturaleza antes de este desarrollo cultural, este desarrollo de la razón, ahora bien ¿Qué pasa con la discriminación la discriminación sí podemos decir que es algo racional es algo que nosotros decidimos hacer nosotros decidimos actuar de una manera u otra en este caso sería de una manera negativa frente a determinada situación frente a determinado prejuicio frente a determinado concepto quiero recomendarles que vean el video sobre los prejuicios de mi amigo de las mil puertas que les voy a dejar por acá arriba, él habla de los prejuicios en tanto que tenemos derecho a tenerlos, que son, son algo normal, son parte de nosotros mismos. Y creo que la cosa es hasta dónde esos prejuicios se transforman en algo negativo. En algo no, no solamente negativo para el que es víctima de una discriminación, sino para ti porque cierran ciertas puertas. Es innegable porque digamos que no vas a hacer ciertas cosas porque tienes determinado. ¿Qué tal si ahora hablamos del de Beauty Bias? Pero primero, ¿qué es lo bello? Lo bello es lo que por su acercamiento a lo perfecto satisface o complace al oído, a la vista y por extensión, al espíritu. Pregúntense ustedes, ¿qué es lo bello para ustedes? Una gente me dirá, que es la bondad? que es el espíritu? ¿qué es lo que lleves por dentro? que es como te veas por fuera y yo les diré que yo no tengo una respuesta para mí lo bello puede ser cualquier cosa ¿por qué? porque lo bello ha dependido en cada época de factores diversos ha dependido de cada cultura ha dependido de cualquier cosa que dispare en el común denominador de la sociedad que eso sea lo bello, si somos gordos, somos flacos, si somos altos, somos delgados, si tenemos el pelo corto, si tenemos el pelo largo, puede ser cualquier cosa Lo que sí es cierto es que las personas que comparten ese espacio-tiempo parece escoger ciertas cosas que van a poner en ese altar de lo bello y luego de poner eso en el altar de lo bello van a tratar de perseguir y van a tratar de cumplir esos parámetros como locos ¿Por qué? Porque eso de alguna manera, y sí, sí pasa, va a determinar su éxito social, laboral e incluso personalmente Ahí viene el beauty bias Por ejemplo, en Corea, estaba viendo un documental el otro día y las mujeres, creo que también los hombres se hacen bastantes eh, procedimientos estéticos eh, se maquillan incluso, hay muchos videos en YouTube que pueden buscar de maquillaje para hombres en Corea Y me llamó la atención que las mujeres tienden a operarse los párpados para abrirse un poco más el ojo Y eso es como pasar un examen de inglés por ejemplo, es como pasar un examen de competencia o tener un certificado más. Y es que en el ambiente laboral coreano, como es tan competitivo, se está esperando que tu apariencia física coincida con lo que es esperado de ti. No solo como resultado de tu trabajo, sino con la imagen que vendes al mundo. Existe una concepción fundamental y bastante arraigada de que el atractivo físico es un símbolo de competencia social e incluso competencia intelectual. Por supuesto, hay contraejemplos de esta regla que la validan aún más, como el horroroso presidente Chávez, que parecía ser muy atractivo aparentemente, o esa creencia de que las mujeres atractivas son brutas. Entonces se da un reverse beauty bias. Es muy extraño. Pero lo que quiere decir es que ciertas características físicas van a atraer a dar por sentado que tienes tales o cuales competencias por ejemplo si eres atractiva eres bruta si eres fea eres competente así que te podemos dar puestos de poder si eres un hombre atractivo tenemos que confiar en ti y si no que no lo digan Ted Bundy y Dirty John. si no han visto el documental y la serie la cosa en Netflix véanlo bien esto nos hace pensar en el famoso Dicho refrán Estadounidense No sé si es estadounidense Pero bueno Yo lo aprendí aquí De Fake it Until you make it Es decir Fíjelo Hasta que lo logre Cada área profesional Tiene distintos estereotipos Por lo menos Si hablamos de los programadores Vamos a encontrar Unos tipos así Flanquitos Descarbados O unos gordos Sentados En su vida sedentaria Bueno Aunque yo creo que me quedé Un poco en los 90 Porque ahora Después de Silicon Valley Tenemos el nerd chick En mercadeo cómo va a vender un tipo feo o una tipa fea, es lo que queremos dar con imagen de la empresa, o sea, tendría que tener mucha personalidad. En cuanto a los modelos, sí, hay modelos plus sizes, pero suelen, caerse, suelen caerles encima y este, criticarlas, etcétera, etcétera, etcétera. Así que siempre terminamos prefiriendo a los modelos que cumplen los cánones de belleza, por supuesto. Y yo, y yo sé que Dove... Ha hecho muchos esfuerzos por ponernos en la cabeza que al menos un elemento de belleza corre por nuestras venas Y han hecho mil campañas y todo el mundo es bonito, todo el mundo es bello hay que rescatar la belleza pura del alma ¿Se acuerdan de las campañas de Benetton, por ejemplo? Ellas eran todas inclusivas, siempre un chinito, un negrito, un blanquito, un mexicano, no sé, un latino, whatever Sin embargo, todos eran bellos, ¿se acuerdan? Yo a veces en realidad me siento como en esa película La Venganza de los Nerds En que todo feo, discriminado, tenía su momento de venganza y se podía quedar con la chica que estaba más buena Hollywood también nos ha enseñado que la gente linda sufre, sufre mucho Es decir, cuando estás buenote, riquiquito, pero tú lo que quieres ser un astronauta Tú lo que quieres ser es un físico, una eminencia en matemática te dicen, no, no tienes credibilidad, no tienes credibilidad como científico. Un científico se repete feo, carajo. Entonces tú terminas siendo modelo porque, bueno, tú tienes que go with the flow. Así que, bueno, todo esto para decirles que no importa el estereotipo, no importa, no es lo bello. Es el estereotipo en el que caigamos, nos puede perjudicar y siempre en algún punto de nuestra vida vamos a salir mal parados porque incluso el estereotipo que era el white privilege en toda la cosa ya está saliendo también mal parado, así que nadie se sale. ¿Qué pasa con todo esto? Por ejemplo, si en las entrevistas de trabajo por ser feo o no cumplir con ciertos cánones de belleza no consigues un trabajo ¿Qué pasa cuando tu sueño lo tienes que cambiar porque no cumples con las características también físicas, puede ser que no cumpla con las características también intelectuales, pero ¿quién quita? Entonces tienes que cambiar su sueño o trabajar remoto para que no te vean. En los países desarrollados como Canadá eh, hay cada vez más leyes que prohíben la discriminación, pero creo que el real problema está en nosotros y cómo nosotros vemos los prejuicios y cómo actuamos ante ellos. ¿Cómo impedimos que un prejuicio se convierta en discriminación? Porque como dijimos anteriormente, el prejuicio sigue siendo parte de nosotros Es parte incluso de nuestra protección Porque yo creo que viene de un instinto básico de que lo diferente es extraño, me tengo que cuidar Y lo cierto es que podemos y debemos hacer un esfuerzo Porque ese prejuicio no se convierta en discriminación por ejemplo, yo recuerdo en Venezuela, mi país de origen, que yo trabajaba con una serie de elementos realmente misóginos y ellos, me acuerdo que basaban la selección de los currículos en la foto de la candidata, en este caso. En países como Canadá, los currículos ni siquiera llevan foto, lo cual ya te ofrece cierta ventaja porque ahí estás cortando cierto prejuicio. Se han hecho estudios de cómo incluso en las prostitutas Cómo el aspecto físico determina su nivel de éxito en esa profesión Y disculpen que lo diga así, pero es como para entendernos en esos términos ¿Cómo vamos a evitar votar por un Trudeau? Que nos inspira confianza porque el tiempo está buenísimo eh, ¿Cómo vamos a evitar caer en el carisma de Chávez? ¿Cómo vamos a evitar...? Que esos prejuicios de alguna manera Determinen nuestra vida Determinen nuestras acciones Allí es donde tenemos que tener cuidado Y ahí es donde tenemos que poner un stop Por eso les quiero ofrecer ciertas ideas Van a ser cinco ideas Que puedes hacer para Digamos, no es mitigar Pero actuar Ciertas pistas de cómo actuar Contra estas, estos prejuicios O estos estereotipos Que se convierten finalmente en discriminación Lo primero que te voy a decir es suspende el prejuicio Pero tú lo que estás es loca del manicomio No, recuerden lo que les dije Tenemos un estereotipo, tenemos una idea preconcebida o sea, tenemos ese prejuicio Pero una vez que conocemos Convertimos ese prejuicio en un juicio Porque estamos basando la opinión en el conocimiento ¿Cómo llevamos esto a la vida práctica? Pues tratando de conocer a la gente Tratando de decir Oye, al principio pensé X, pero voy a hacer el esfuerzo de conocerte para ver en realidad cómo eres y tratar de tener una opinión sobre ti en base a ese conocimiento que me preocupé por adquirir de ti de alguna manera lo segundo que te diría es rompe los patrones esto se puede interpretar de varias maneras uno es que si tú tienes o si tú sufres o si a ti te meten o te encasillan en un estereotipo, tienen un prejuicio sobre ti, dales otra cosa, Asútalo. Sorpréndelo. dale lo que no estén esperando, demuestra que eres otra cosa. ¿Por qué te digo todo esto? Porque piensa en las situaciones, tú puedes cambiar las circunstancias, no todo el tiempo, a lo mejor no tienes el poder sobre todo. Sin embargo, en cualquier situación hay algo sobre lo que tienes poder y es sobre ti. El cómo actúas, el cómo reaccionas tú ante una situación puede generar cambio. Si tú estás esperando generar cierto cambio porque no quieres seguir siendo discriminado, no puedes seguir con los mismos hábitos, con los mismos comportamientos. Tienes que romper ese patrón, tienes que hacer algo diferente y lo que puedes hacer diferente lo puedes hacer tú. No puedes esperar que los otros cambien todo por ti. Demuestra que no eres parte del estereotipo. Bríndale a la persona la oportunidad de conocerte y pasar de un prejuicio a un juicio. Lo tercero que te puedo decir es, ve más allá de lo evidente. Ustedes se acuerdan de los Thundercats, de Leono. Espada del orgullo, me ver más allá de lo vidente Uuuh. Entonces él veía todo shush, como pasaba Bueno, traten de ustedes hacer lo mismo Traten de sobrepasar el estereotipo Sí, es otra versión de suspender el prejuicio Pero realmente está centrada en lo que debes hacer para suspender ese prejuicio Que es ver más allá de lo vidente Por ejemplo, yo en lo personal se los confieso Es terrible, me da vergüenza Pero yo tengo un problema con trabajar con gente de origen chino Ya lo dije, lo dije en público, Perdóneme, me siento fatal Pero me pasa Entonces yo sé que con una persona de origen chino Yo tengo que hacer un esfuerzo Y ahora lo hago y no pasa nada ¿No me he podido quitar el prejuicio? No en general, es la verdad Lo confieso otra vez Pero ya... Cada chino o cada persona de origen chino es esa persona, no es el chino. Entonces eso es lo que trato de hacer con todas las demás culturas, con todas las demás personas que al principio sí, en esta está, está, está, está, está, entonces me tengo que comportar como pa, pa, pa, pa, pa entonces no, es tratar de ver más allá de lo evidente. lo otro que ayuda con esto es y vuelvo a contradecirme quizás pero son las suposiciones hay un momento para hacer suposiciones hay un momento para utilizar un prejuicio hay un momento para usar un estereotipo pero llega un punto en una relación depende obviamente de la profundidad del tiempo, del ámbito porque a lo mejor esto, again, otra vez no importa un bledo en el ámbito laboral Pe, perdón, en el ámbito personal pero en el ámbito laboral sí que importa el cuarto es ten cuidado cuando estés del lado del poder sí, cuando tú eres el que decide sobre otro y actúas bajo prejuicio no es justo es justo hasta cierto punto por lo que ya hemos hablado sin embargo, cuando esto se convierte en cierta discriminación es decir, estás tratando a alguien de manera desigual porque tiene tal o cual condición o característica eso es lo que tienes que evitar por ejemplo en mi trabajo actual cuando yo voy a hacer una entrevista que es la, la entrevista que llaman behavioral que es la de comportamiento o, o ve si la persona es un buen match o un buen fit para la compañía yo tengo que evaluar en una hora todo lo que es esa persona como tal y qué le puede dar a la compañía y se va a pegar Obviamente una hora es muy poco tiempo, pero en esa hora yo tengo que tratar de sacarle provecho y tratar de tomar una decisión lo más parecido a lo justo que encuentres. Por eso es respeto por el otro, por la persona a la que vas a entrevistar, prepararte, leer su currículum, ver su background y hacerle preguntas no genéricas sino que tengan sentido. Entonces prepárate para las entrevistas. Lo último, como te digo una cosa, te digo la otra, acéptate, ese es el secreto, te lo vuelvo a repetir, la belleza es el esplendor de la verdad, mientras más te aceptes como eres, mientras no te dejes definir por los estereotipos, creo que puedes ser una persona con una mejor vida, una persona que tenga ganas de vivir, que tenga propósito de vida, que encuentra una razón para levantarse en las mañanas entonces encuentra esa belleza encuentra eso que tienes tú que, que a lo mejor tienen 20 personas más o 1000 pero que tienes tú también entonces aprovechalo, eh, acércate a las personas aceptándote a ti porque tú no puedes esperar que las personas te acepten si tú mismo no te has aceptado yo les confieso que yo no me he aceptado a mí misma todavía hay muchas partes de mí que estoy tratando de entender. Hay muchas partes de mí que, que quiero cambiar, como mi desorden, por ejemplo. Con todas estas cosas de productividad que yo les cuento, yo trato también de cambiar mi desorden. Pero yo tengo que aceptar ciertas bases de mí para poder llegar a otro. Y eso es lo que este año me ha enseñado a mí, por ejemplo. Llegamos al final de este video de Beauty Bias. Recuerda que si este contenido te gustó, Suscríbete al canal, vienen muchas cosas más sobre salud mental, productividad, multipotencialidad, vienen reseñas de libros, vienen muchas cosas. Vienen live, vienen más entrevistas. Me encanta lo de las entrevistas. Acuérdate de darme un like, dale al botón del like. Um, coméntame qué te pareció, eres bello. Te voy a dejar la pregunta de la semana. ¿Qué es la belleza para ti? También... Muy importante, si este contenido crees que le puede servir a un amigo, a un familiar o cualquier persona, compártelo en tus redes. No dejes compartir, mándaselo por un WhatsApp y que esa persona lo vea, quizás puedes estarlo ayudando de alguna manera. Así que, bye bye, tribu.